Grupo Método es una consultora global de proyectos sociales y servicios educativos. Integramos el uso de nuevas tecnologías y metodologías pedagógicas innovadoras para lograr la excelencia académica de nuestros estudiantes. Nuestra trayectoria nos ha llevado a creer firmemente que la formación es clave para el desarrollo humano y por ello hemos trabajado intensamente con grandes organizaciones comprometidas con esta causa.